Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de que estés escuchando este video, rapidito, vamos con la casa 2 en los 12 signos, tres palabras claves para cada casa en cada signo, hoy nos toca casa 2 en los 12 signos, casa 2 en Aries, iniciador, y claro, sí, en Aries siempre van a tener iniciativa, pero en este caso también imprudentes y hedonistas. Cazados en Tauro, negocios, industria y finanzas. O sea, negociantes, industriales, financieros. Cazados en Géminis, versátiles, caprichosos, intelectuales. Cazados en cáncer, materni, maternos. Maternidad, dice, maternos. Comerciantes, itinerantes. Casa 2 en Leo, prestigiosos, honorables y eh, gran capacidad para los negocios. Casa 2 en Virgo, eh, servicios muy serviciales, dedicados especialmente a la salud y al comercio. Eh, casa 2 en Libra, artísticos, justicieros y siempre... ...una palabra clave, unión... ...siempre van a estar intentando unir las cosas... ...Casa 2 en Escorpio... Eh, ...herencias, estabilidad... ...peligro... ...Casa 2 en Sagitario... ...expansivo... ...de valores y derrochadores... ...Casa 2 en Capricornio... ...inversionistas, disciplinados... ...y ojo que pueden ser... ...ávaros... ...avaricia... ...Casa 2 en Acuario... Subsistencia, tecnología, innovación, casa 2 en piscis, servicios, improvistos y víctimas siempre terminan en alguna situación que los pone en la posición de víctimas. Bueno, así llegamos al final de este video con la casa 2 en el, el Sí, la casa 2 en los 12 signos. Muy bien, Chairo. Muy bien, Chairo. Muy bien. Vas cada día mejor. <ríe> Nos vemos mañana. Claro que sí. ¿Con qué? Con la casa 3 en los 12 signos. Chao. Hasta mañana.